Para que, vean que, para que vean que yo no vivo en un sótano, solo eliminando, hay alguien que Minando criptomonedas. criptomonedas y peleando en biobio.cl Claro. Diciéndole a la claro. gente que no entiende. O en su efecto mol ¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo oh. episodio de La Cuatrifuerza. Fuerza, programa de... Agua.cl, donde ranteamos, a ver si no hablamos de noticias sobre videojuegos. Soy Snow, junto a mí se encuentran Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Feliz, feliz. Siempre glorificando la baja, el bajo frame rate de mi cámara. <risa> Ustedes es fluido, hermoso y bello, y yo me veo amarillo. O así como en cualquier momento va a venir el tipo del señor del café a decirme, le quedan 30 minutos. Claro, mira, pi piensa de que eres nuestra versión del low cost cosplay. Claro, gracias. <risa> no, sí, estamos en planes de renovación, chicos, con, con los equipos y ahí vamos a hacer campañita para que Metaru tenga. Ojalá. Pero un tema de la luz también, no solamente sí, un tema, sí, de tema de la luz. Va, va, vamos a hacer un, un, un emergency makeover. Sí. ¿De alguna, de si, alguna, si alguna empresa quiere hacer como esta, como pimp My Ride, right", pero ah. con tu setup, yo encantado porque si ustedes vieron mi escritorio, oh. sí. mira, por lo, menos, por lo menos me agradezco de que yo no caí en la estafa de las sillas gamer que se vendían como 200 lucas. ¿Y duran tres semanas? ¿O esas mismas sillas gamer que ahora tú ves como oferta? 60 mil pesos. Sí. En todo caso. La mía no está tan cara en todo caso, pero salió rebuena. No, es que... Es que, espérate, es que hay... Es que hay sillas gamer y hay sillas gamer. Sí, claro. Es como... ¡Papá! Yo sé que te separaste de mi mamá, pero gracias por regalarme una silla gamer. Necesitaba esto para las clases en línea. Y después, dos meses después, ¡Papá! La silla se rompió. No sé qué pasó. Me pegué entero. Eh, Oye, sea, claro, No te preocupes, te voy a comprar, comprar cigarro de y vuelvo. ¿Qué? Después de que vuelva a comprar cigarro y mini Bitcoin, voy a traerte otra silla. ¡Claro! <risa> Pero, oye, oye, oye, estamos yendo, estamos sí, yendo sí, a otro claro, lado. Eso pasa cuando nos vemos cada, cada dos semanas. Así que, por lo mismo, al cortar de este programita, volvemos a nuestra programación normal de los días lunes. Después volvemos de este a programa. Clase. Después, sí, ir un, el comienzo de clase. Y el comienzo clase. Mañana un, seis clases. Sí, la cartulina. Sí, bueno ya Ahí está la diapositiva. Claro. La transparencia. Claro. Y no ya volvemos los días lunes a las 8, 8 la en su programación normal todas las semanas. Así que gracias chicos por lo que nos estuvieron viendo durante el veranito. Y bueno, para la gente que nos está viendo en diferido también le agradecemos que hayan disfrutado durante el este periodo de, de, verano, de, de verano cada dos semanas nuestro programa. Ahora sí. A los que nos juntamos Comisión. a hablar y rantear sobre noticias Y partamos por lo más importante Que esta semana fue bastante movida porque eh, Salió Horizon Forbidden West Que fue fuertemente opacada por Elden Ring sí. <risa> Que a su vez fue fuertemente opacada por <risa> la guerra de <risa> Ucrania Sí. Sí, ¿no? Como que todos fueron vacados Que fue por el Pokémon present sí. <risa> Prioridades en... Sí, prioridades, prioridades. <risa> oh, Sí, esta semanita fue bastante muy bien al respecto Porque eh, tal como dijimos Salió Elden Ring Que fue uno de los títulos más esperados Que estaban en, en la cola De videojuegos Y salieron las reseñas Indicando que el juego es casi, casi, casi una obra maestra. Para consolas. Sí. Para consolas. 10 de 10 en todo, casi. Mucho he visto, indicando 9 de 10, 10 de 10. Yo he visto buenas publicaciones como llevo 10 horas jugando y todavía no me aburro. Camé al trabajo. Les dije <ríe> que no me esperaran. <ríe> Bueno, hay varias subnoticias también al respecto, porque salieron noticias de que en Japón muchos, muchas empresas como que les dieron el día de lanzamiento libre a sus trabajadores para que pudieran jugar, sí. también salieron otras noticias al respecto relacionadas con que de nuevo está la discusión sobre la dificultad en los juegos de From Software, así como de pongan un modo un modo fácil, por favor. Como, modo, modo prensa. Mobreza, bueno, exactamente eh, mucho, Muchas veces como lo, lo, las reviews muy anticipadas y como De la gente de prensa que estuvo revisando el juego Hablando de que habían jugado 100 horas Antes de escribir el artículo Y decían, hermano no puedo más Tengo que escribir este artículo pero lo puedo parar de jugar O sea, entendamos algo Yo la última vez que yo me acuerdo de un fenómeno de este tipo fue para, si no, me, si no me acuerdo Fue para Halo 2 o Halo 3 uh -huh. Donde la gente literalmente Llamaba a la pega diciendo que estaban enfermos Para quedarse en el lanzamiento y jugar sí No, en, es, no es algo tan nuevo No En, en, tan, Japón, tan sí, ¿en Japón se da naturalmente Cuando sale un nuevo Dragon Quest sí. También, sí, oh, sí, también. Sí. ¿Ya? Pero sí. Este es un fenómeno un poquito más global Al respecto y quizás por eso Es tan mediático Igual lo único que yo lamento es de Elden Ring Y de Horizon Bueno, de, de los dos en realidad Y es que como son de mundo abierto Va a ser un poco complicado jugarlos en Youtube Pero sí. Espero eventualmente Yo creo que de aquí unos 5 años más Cuando me acuerdo y esté como a 75% de descuento Jugarlo, aunque claro. igual tengo que admitir Que todavía no he jugado ninguno de los ¿De Ni los Jackson? Dark Souls Ni Ni Souls, ni Bloodborne, así que no no, de hecho, no, de no. hecho como, buen, como buen latinoamericano, hoy día tuiteé que la única forma de tener una Play 5 en Latinoamérica es, o, o trabajar en una tienda de videojuegos o ser narco Así que yo dije que estaba jugando Bloodborne por lo mismo porque estoy aprovechando de, de ponerme al día porque nunca había jugado un juego de font software o Si sea, alguien no, me presta una Play 4 para jugar Bloodborne, yo lo jugaría encantado pero antes de eso, bueno, porque también si es que sale para PC y si sale el papel, tampoco lo voy a jugar. Pero tengo muchas cosas hacer? que hacer. Sí, está, está todo encolado en, en colado. Ver, nuestro listado esta. de videojuegos. Eh, de de todas formas, esta. sí, eh, ser adulto trae consigo sus su, su problemas y responsabilidades. No, por favor, sí. paren, no quiero ser más adulto. Eh, <risa> sí, tal como lo mencionamos, el título fuertemente eh, reconocido, 90 100, 100, 100 de 100, 10 de 10, 9 de 10 tanto sí que en Metacritic es actualmente el título con mayor puntaje en Playstation 5 y mm, eh, en Open Critic es el título mejor evaluado ya yeah. de Prisa. todos los tiempos, recordemos que Open Critic igual salió como el 2016, 2017 así que se saltó el fenómeno de Breath of the Wild y de otros títulos no están dentro de, de su base de datos Con, con puntajes, pero aún así eh, En Metacritic también tienen los puntajes Más altos así que está dentro De ese listado top 10 de títulos Sobre 95 O, o top 50 sí. o algo así. Pero, pero está dentro de los títulos Más reconocidos Está como digo, en PlayStation 5 En PC, sí ha tenido algunos problemas Elden Ring Sí Más que nada a nivel gráfico ha tenido algunos glitches Y... Está trabajando actualmente Front Software en solucionar esos problemas. Ya lanzó un parche al respecto que soluciona algunos de los problemas. Y los modders no se han hecho de esperar. Ya salió el primer mod que permite pausar el juego. Porque recuerden que sí, el juego verdad, no puede ser pausado. <risa> Obviamente, este es mod. Una de las cosas que me, <risa> es una de las cosas que me llama la atención del Bloodborne. Tampoco tiene un modo de pausa. No, sino que tú lo puedes dejar pausado pero el, el mundo sigue estando en movimiento. Sí, así que si te atacan. Malo, sí, la la sí. sí, pero para el Den Agregaron este mod Y dicen que obviamente no puedes jugarlo Mientras estés en línea Tienes que jugarlo offline claro. Así que quiere aprovechar este mod Pero ahora sí, por lo menos Ya modo, la gente está haciendo su trabajo mo Modo, mamá, no puedo ponerle pausa Claro <risa> <Sí>. <risa> Literalmente sí pero sigamos, sigamos. Sí, que hay harta siga. noticia. Sí, hay harta noticia. Igual, eh, luego de este lanzamiento surgió el tema de... Estamos en medio del tema de eh, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Eh, por lo cual ha generado suficientes movimientos en el ámbito global. Y en el mundo de los tampoco se ha hecho mucho esperar porque los desarrolladores ya se han puesto en campaña indicando de que esto no en fastidio eh, eh, están entrando apoyo a los ucranianos si necesitan salir por tema de claro. el juego también, que si tienen necesitan desarrollar sí. ellos hacen todo lo posible para que se salgan dentro del de territorio villo, si no te, con problemas varios, hay varios estudios de desarrollo que bueno, ha, ha habido siempre una, una tradición super grande en términos de desarrollo de videojuegos en todo el sector de Polonia de Ucrania, Bielorrusia Eslovaquia y todo eso, eh, bueno, claramente lo que está pasando en Ucrania se siente en muchos ámbitos, en muchos campos Y en, bueno, el desarrollo de videojuegos no ha sido menor eh, Por ejemplo, gente como los, desarrolladores de, los desa desarrolladores de World of Tanks Que tienen un estudio como ca con casi como 500 personas allá empezaron a entregar pagos anticipados, apoyo financiero y ha sido como la tónica en general para tratar de aliviar un poco la, la situación que está viviendo la gente allá, que bueno eh, yo creo que desde la, la, la guerra en el Golfo no teníamos como una cobertura diaria 24-7 de lo que está pasando y claro. bueno, independiente de las sensibilidades que uno tenga respecto, eh, frente al tema igual es importante destacar que eh, muchas, muchas desarrolladoras Han, eh, bueno, como decía el pato Han decidido prestar sus ingresos Han prestado canales de, de ayuda Han dado oportunidades y han, y han retransmitido los canales de ayuda Porque lamentablemente en una situación así Hay mucha gente que se quiere aprovechar de la situación eh, Y han tratado de visibilizar un poco los canales de ayuda Para que la gente pueda donar suministros Pueda donar fondos para que las ONGs que están allá trabajando para ayudar a los refugiados puedan tener un camino más... un, un paso más seguro hacia, el, hacia un, a un, a un, a alguno de los países cercanos. Sí, sí. claro. Por ejemplo, eh, Jesse Game World ha dado su apoyo a la situación. Eh, Ubisoft tiene estudios en Ucrania y por lo tanto también está tomando medidas al, al respecto para relocalizar a la gente. Eh, agregando fondos también en caso de que necesiten ayuda y demás los desarrolladores de This World of Mine, que son eh, Eleven Bits Studios, también han dado muestras de apoyo al respecto nadie, ningún estudio que esté en Europa ha quedado indiferente ante esta situación no, así Ajá, los bien. gobiernos que interpretamos el arma, pero a no hay. Eh, no, no, no nosotros ahora en este momento estamos hablando estrictamente en el, en el aspecto de los videojuegos. Y bueno, igual como sí. estábamos diciendo, es un tema que igual toca a mucha gente. Y bueno, sí. todo, y sin ir más lejos, por ejemplo, todos conocemos de alguna forma a alguien que viva allá o tenemos alguna influencer o creador sí. de contenido. Eh, el Simple, que es el, uno de los jugadores de CSGO más conocidos que existe, si es que uno si es que no uno de los más exitosos de Team Navi donó 33 mil dólares para, la, si no me equivoco, si no es para, la, para el ejército o para las fundaciones de apoyo a los ciudadanos, para que pudieran seguir con el trabajo que están haciendo allá. También llamó a que la gente no discriminara al pueblo de Rusia, ni tampoco los ucranianos, porque en el fondo todos los que pierden son los civiles. claro. Entonces, claro. Eh, no, y si bueno, Project Red también, porque está en Polonia, que están al lado, también ha dado una muestra de apoyo al respecto. Así que por lo menos esta es una situación bastante contingente y creo que durante las siguientes semanas vamos a estar hablando más al respecto. ¿sí? Dependiendo de lo ah, que vaya saliendo. desarrollando, sí, es lo más probable. Así que sigamos con las noticias que... Han ocurrido entre ellos que Tokyo Game Show ya anunció de que la edición que se va a realizar este año va a ser físico. Vuelven wow. a su mm. formato presencial y dentro de las novedades indican que eh, por lo menos para este año van a seguir las regulaciones y las indicaciones de la policía en Japón que están custodiando y controlando la... Desarrollo de eventos Y por lo mismo van a haber aforos limitados ¿Qué quiere decir esto? Solamente uh -huh. va a haber prensa especializada eh, Personas que no estén involucradas un... en la escena Y no van a ingresar públicos menores de edad ¿O sea, no va a haber un día oh, dedicado Dios. al público general? Posiblemente sí, esté, eh, esté dedicado al público general Pero con entradas muy limitadas Y que sean accesos solamente para mayores Mayores de edad, claro sí. Y de todas formas, igual las demos van a seguir estando eh... disponibles al, disponible al público, pero en línea. Ya, ya. Igual ten, hay que tener, tener súper en cuenta que si no me equivoco, si no me equivoco, eh, Japón todavía no tiene medidas, ni, ni todavía toma eh, una postura en cuanto al ingreso de extranjeros. No. De hecho, creo que incluso la gente, la gente que tiene visa está teniendo problemas para entrar todavía. Claro. Entonces, es, esto va a estar muy enfocado en lo que es el desarrollo de videojuegos japonés para público japonés. Es lo más probable que lo hagan así eh, más que otros años incluso. Siempre ha sido así la Tokyo Game sí. Show más que, más que otros eventos, sí. pero... Eh, hay que tener en cuenta que normalmente siempre habían comitivas de, por ejemplo, de Chile. Eh, era muy común que hubieran comitivas de mm. Chile y de otros países desarrolladores de videojuegos. Lo más probable es que este año sea muchísimo más limitado en ese aspecto. Sí, y de todas formas igual van a tener esta opción híbrida porque van a haber conferencias que sí o sí van a ser en línea. Quizá sí. esté el, el host en japonés esté presencial y todos los demás participantes estén como panel en, en Zoom o en Discord. Igual eso ya también es una. es algo que se viene haciendo en, bueno, no solo en Japón, sino que ya en la mayoría de las conferencias, eh, salvo, por ejemplo, no sé, pues en eventos como la GDC, donde las charlas sí son pagadas, mm. pero mm. sí, por ejemplo, la mayoría de las presentaciones, por ejemplo, si no, si mal no recuerdo, eh, hace un par de años atrás, cuando estábamos viendo el lanzamiento de Death Stranding, había una presentación que era en vivo sí. con los actores de voz japoneses y esa transmisión fue transmitida por internet, si no me equivoco, a través de Twitch. Y aparte tenía subtítulos. Tenía. Sí. Eh, o sea, había un script que ellos leen. Y ahí también. No, no, no me acuerdo si habían subtítulos o habían. Eh, traductores. Mm. Ok. Sí, pero, muy... pero ya es la tónica de que todas estas presentaciones. Bueno, ya hace años se vienen haciendo, pero ya todas las presentaciones o están grabadas. O si, se trans o si se realizan presencialmente están Son retransmitidas Claro Ya es SEGA el año pasado mm. Así es, así que eh, Por lo menos está intentando Volver al formato físico Pero ya por lo menos Dentro de los siguientes años vamos a tener Este tipo de modalidad híbrida Que una parte sí va a ser presencial y una parte online Para cumplir el tema de aforo Y también porque ya La accesibilidad está para eso Sí, sí. En otras noticias Desarrolladores de Celeste Pudieron recuperar luego de cuatro años El trofeo que habían ganado En The Game Awards Esa eso, la Quiero no escucharla porque de verdad Leí el titular y no sé qué pasó ahí Me sí, perdí el cawin. Te perdiste el caguin Sí mira, lo que pasa es que un youtuber Que ahí estoy buscando el nombre eh, Encontró eh, Que quería adquirir Un eh, un recuerdo relacionado con eh, Team game Awards. Y encontró justamente una subasta en eBay en el cual tenían un trofeo. Y decía, ah, qué bueno, va a ser una réplica de, del trofeo. Y salía 500 dólares y decía, oye, igual tiene que ser el material. Pues bien, ganó la subasta, le llegó a su casa y empezó a priorizar el material. Y se dio cuenta de que, eh, oye, este trofeo se ve bastante bien Diría que es casi el original <risa> Hasta que revisa el título Y se da cuenta de que eh, Es el trofeo original De Celeste que se ganó en Wars 2018 como mejor juego Independiente Entonces eh, este, este youtuber Que se llama eh, Ah se me perdió Prestige is key eh, se puso en contacto con los desarrolladores de Celeste Y le indicó de que habían recuperado el premio Y, y, y obviamente eh, quiso saber qué fue lo que pasó Cómo fue que llegó a un externo Y bueno, lo que dijeron los desarrolladores Es que eh, este trofeo debió haberle llegado Porque se lo iban a enviar por el envío Pero que durante el envío se perdió Y nunca lo vieron Ah... Uh... Se mandaron un correo de Chile ahí. ¡Claro! Se mandaron un adonoso! <risa> paquete, paquete entregado. Oiga, claro. pero No me llegó nada. <risa> entregado. Sí. <risa> Dios mío. Así que esa es la historia, pero por lo menos luego de cuatro años pueden al fin tener en sus manos el trofeo de The Game Awards. Excelente. Tenéis que ser muy raja, güey. Sí. Bueno, cómo llegó a un, a un tercero, ni idea. Pero ahí está. Pero en mal no... que tuvo la buena voluntad sí. de devolverlo. Eh. Digámoslo claro. de ese modo. <risa> Oye, eh, noticias de Nintendo, porque nunca puede faltar. <risa> Pokémon uh. Company realizó un streaming el día 27 eh, de febrero en conmemoración del 25 aniversario de Pokémon. Desde el lanzamiento de Pokémon eh, Red and Green en Japón, desde que se celebra esa fecha, y eh, hubieron varios anuncios relacionados en varios títulos, entre ellos Pokémon Go, el Pokémon Café Mix, eh, Pokémon Legends Arceus, que va a haber eh, también una expansión, eh, Pokémon eh, Pearl Emerald también realizaron eh, algún anuncio de que van a poder encontrar un, un nuevo Pokémon para que esté disponible. Y una de las grandes sorpresas Es que durante la transmisión Realizó el anuncio No esperado, porque nadie esperaba Que estuviera un nuevo Pokémon Luego de justamente el Tan de pronto. Zeus De eh, Pokémon eh, A todo gas Llamado todo eh, gas. Exactamente. <ríe> sí. Scarlet y Violeta Scarlet y Violeta Y que según mostraron El trailer va a estar ubicado posicionado o está inspirado fuertemente en realidad en España eso es lo que me dejó más loco claro a que España ya o sea, que, o sea, y primeras impresiones bueno, a que hubiera sido bueno haber tenido por ejemplo a Pokeros ahí lo pinchamos Oh sí. para ver si visto su reacción o su opinión pero sí. sinceramente eh, España yo creo que de todas las opciones que tenían, porque entendiendo que ahora están como por la, la ruta de tomar países europeos, ya tu, tuvimos Inglaterra, eh, tuvimos Francia en el pasado en la generación del X y el Y. Eh, bueno, España es como el país que podría haber optado, si es que no. Y de hecho, yo yo, que mentir, yo pensé que era Italia. A mí me, la primera impresión que tuve fue como Italia, como Mediterráneo. Claro. Y bueno, en realidad Italia y España a nivel de Mediterráneo son como bastante, Similar. bastante similares. Mm. Sí, sí, sí, porque sí. la otra opción podría ser como Grecia. Mm. Y yo eh, no creo, bueno, no creo que hubieran ido como algo así como Turquía. Sí. Yo, hablando única, como a, a nivel estético, no a nivel cultural, mm. sino que algo realmente no. estético. Yo, yo lo único que sí que yo le comentaba a alguien, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Yo creo que estoy más que seguro que algún ejecutivo de Pokémon Company en algún momento sugirió que hicieran una región basada en Rusia y en este momento debe estar sido menos mal, menos sí. mal que no lo hicimos. Sí. Y sí. La verdad que sí. Así que ese fue una de las grandes sorpresas. Obviamente, en el tráiler también mostraron eh, lo que iban a ser los starters. Y algunos de los sí. nuevos Pokémon que van a estar presentes que se puede ver por breves momentos. Quizás uno de los elementos más icónicos y que por eso se está eh, teorizando fuertemente que es España es por la, el diseño de una, un gimnasio que es como una capilla sixtina. Mm. Entonces, por eso. Es, no, y, es y, que, y el hecho de no, que el mono se llama Sprigatito. Y ese me ese sí, ese Sprigatito. Me dijeron ese nombre. <risa> <risa> Pero, no, me estoy huyendo. Es con el nombre de mentira. Es como este gatito Es como Marigatito Mariga, sí. Bueno Es justamente El Pokémon verde Que es de hierba Que es un gatito Ya lo ha tirado un meme al respecto De que es un Pokémon sí, hierbero Teme te, te a las plantas y todo Claro que tiene El gato entenderá sí pero no lo más curioso es que son los nombres o sea los nombres de los tres monos porque Sprigatito es uno pero quiero quiero escuchar El fu fue coco y cómo, la, cómo lo pronuncian claro quiero escuchar cómo lo pronuncian porque lo, lo, lo, los anglohablantes van a decir algo así como Sprigatito Sprigatito Sprigatito f ¿cómo fucoco, fucoco. Fucoco? <ríe> no okay. sé es como igual quiero okay. escuchar cómo coco, lo dicen. claro Así que, por, por lo menos hasta que no tengamos más anuncios, y yo creo que de aquí a, a final de año vamos a tener al respecto, porque este título sale a final de año. Entonces, a mediados de año deberíamos tener más sí. novedades de, de, de este nuevo Pokémon. Oh, ¿En Japón le dirán Spring Claro, Spring Equito. <risa> <risa> de ahí, eh, Pokémon, el Pokero ya debe tener los nombres de los Pokémon en, en japonés. Mm. En otra noticia de Pokémon oficialmente soltó la billetera y compró la compañía SRD La cual es reconocida porque es un second party de Nintendo de hace mucho tiempo Y ha desarrollado títulos como The Legend of Zelda, Donkey Kong, los mismos Mario... Eh, pero más allá de eso es, es una compañía anexa a Nintendo Entonces ahora oficialmente mm. la compra. Me imagino que por, más que nada para indicar Que tiene suficiente dinero Para poder realizar este tipo de compra Y para que no se lleven esta compañía Por si acaso <risa> No, ya sé que la compren Y, y, y tenga todo El El ser El, el R&D, El desarrollo que, lo, que se lo lleven todo y digan... Bueno, ahora que tenemos otra compañía de Nintendo que hace Así que... Más que nada para asegurarse. Ok. En otras noticias. Eh, Fanático. Aprovechando que... Estábamos hablando de Elden Ring. Tomó el trailer. Sí. Que se mostró al respecto. Y le hizo un D-Make Completamente... ...diseñado como si fuera en PlayStation 1. Que haga, me encanta esto. Sí, ahí... Eh... Ah, que se me perdió aquí la, la pauta quinta. Eh... <risa> Hopefully eh, ya había realizado... Eh, ...algunos trabajos similares al respecto de d ...y obviamente esperando a Elden Ring... Eh, realizó un trabajo Bastante eh, Sensacional porque nos recuerda bastante a la época Como si este tráiler Se hubiera visto en el 97, 98 Es que Voy a, voy a hablar de puro boomer Sí, pero ¿Sí? este tráiler Este tráiler en, en, en el En el en la Playstation No se hubiera visto sí, po. En la época de la Playstation no. No, hablando, estoy hablando no, no. Estamos hablando de la, de la Del Tú me tenés que mostrar un trailer hecho con la misma estética De la intro del Soul Edge O nada, o chao, te A mí no me engañé Esto lo hizo alguien que nunca jugó en una Play 1 Esto es como de la gente que desea que las cosas se veían como Nintendo 64 Nunca he visto cómo se ha visto en Nintendo 64 El arma, callao Anda, anda, cual Fortnite al final es como Es como, cómo decirlo es como simplemente imitar las cuestiones de la consola pero tampoco ser estrictamente fiel porque no. al final cuando eh, tú, cuando, cuando no. tú jugabas el, el mm -hmm. remake del Bloodborne tenías opciones de hacerlo ver como una tele de hacerlo ver como si fuera, estuviera con el, me no, acuerdo cómo se llamaban las líneas eh, sí. hacerlo, hacerlo uh -huh. ver como en, en 4x3 o en 16 9 entonces al final es como es como pero no es no, claro, es una carta de amor a la estética mm y una romantización sí. de la estética es como el no-fi en el fondo es como la otra vez alguien preguntaba oh, ¿qué, qué es lo que le atraía a la gente de eso y es como básicamente es una es una es una ventana a otros tiempos, a tiempos mejores sí. Sí. better bueno times. Hoy, hoy en día la gente sintiéndose nostálgico de la Play 1 claro, cuando la Play 1 fue la infancia de alguien, no mía Claramente Claro Pero <risa> <risa> de él, la Play 1. Igual era chico todavía cuando era la Play 1 Así que perdóname Pero igual Para mí todavía infancia contaba como hasta la Play... hasta la Nintendo 64 Sí T Técnicamente Esto podemos decir infancia, infancia hasta los 18 ¿no? Uh, mira, ¿sabes qué? El otro día me dijeron que mi su juego favorito de la infancia era Sonic Adventure 2 y me mataron uh -huh. y, y, y, ahí muriendo así, pero en el piso uh -huh. había convertido en polvo. Uh -huh. es mero. sí esa es la de. Que... Bueno, y la otra ¿Qué otro DMAX había hecho este, este chico? Eh, este, chico sí, este chico, había hecho de remakes de eh, Resident Evil Village. Y ¿Ya? de The de Stranding mm. sí, O oh, me acordé que yo tengo ganas de hacer algo parecido Pero no puedo decir que, Ahí oh, que oh, Algo cacha oh, Algo cacha pero Algún aguante, día, en el, en el momento que Cuando haya tiempo mm. Muy bien Sí. <risa> bueno Y de, finalmente La última noticia que tengo en la pauta Es que eh, Capcom Luego de un hypeado lanzamiento, eh, mostró finalmente Street Fighter 6 versión NFT. <risa> <risa> Mira, Podrían haber mostrado un PNG y hubiera sido un aceptable un estándar. Claro. Pero, Pero. No sé qué vi. No, <risa> sí. no sé qué estamos viendo. Sí, porque, porque ver, el, ver, el, tra sea, el trailer... La parte, gráfica, eh. la parte gráfica... se ve bacán. Eh, pero pero, pero nada, porque... el problema Creo que todos quedamos tuneados. Sí, mira, eh, salieron varias críticas al, al respecto, en realidad. Porque el Ryu se ve sumamente estirado con el, con el cuerpo. <risa> es como si hubiera sido versión sí, chatita. Es la del juego hace mucho tiempo. De hecho, una cosa que decía, eh, que yo sé que al Maximilian lo vemos tanto el Metaru como yo, Decían que sería una super buena oportunidad de por fin hacer como una distinción Más allá del color y el pelo <coughs> Entre Ryu y Ken Que Ken mm. sea más... Eh, no flaco, sino que más... Digamos... Más menos ciso. ancho Claro, y que Ryu sea, sea más ancho o sea, más, más robusto <risa> más, bueno, ágil. más ágil Bueno, sí. en el trailer mostraron a Ryu Y mostraron a Luke, que fue el último personaje Que lanzaron como DLC del Street Fighter V Así que... Sí. Es un indicio de que van a estar todos los personajes que se habían mostrado en el Street Fighter V Y muy posiblemente ahí estén anunciando cuáles van a ser los futuros packs DLC de personajes que van a estar lanzándose Aún así, el, el, el, el logo también ha sido fuertemente criticado Porque aparte del diseño que recuerda mucho a ciertas criptomonedas y, y proyectos de NFT eh, encontraron en que, el, que, que... El, logo, el logo estaba disponible como parte de, una cita de adobe, un stock de Adobe ¿Eh? a 60 dólares y como que lo reutilizaron. No, y pusieron el 6. ¿Qué? ¿Qué? La única diferencia, o sea, tiene un par de diferencias con el, de el que le estaba en la tienda eh, adobe. El de Adobe. El de Street Fighter es un poquitito más ancho mm. en, la, en, la, en la letra y en el, y en el marco, el, el hexágono. Y además la F en vez de estar así, está así. Eh. Mira, no, yo sé que cualquier eso, persona ya. Yo creo que un saludo a Fanny Que está ahí al fondo Cualquier persona que tenga Cualquier conocimiento, cualquier conocimiento básico de diseño Escucha esa talla y es como Ah, ya Ah, sí, ya <risa> sí. <risa> sí, el loco genérico ah, eh. uh -huh. Pero, ya, sí, sí, no, sí Este trailer mostró Y lo que sé que mostró lo, Tú lo podías diseminar sí. Y lo, lo podías eh, atacar por todos lados Por todos lados Lo importante es que que nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo pasó finalmente Street Fighter 6 existe y cuando genuinamente tengamos algo vamos a poder ver qué chucha está pasando porque en realidad fuera de eso fuera de ver que Ryu está macizo y todos los comentarios que hizo la gente de lo que se veía a través de los pantalones de Ryu y cómo se veía Luke y toda la presentación mm. visual y todo no sabemos nada no no sabemos nada los demás? Lo demás son memes Sí. Meme, meme para gente que dice que el, el logo se parecía a una cuestión que compraron en, en una tienda de, de Paintball. Y como, ya, hermanos, ya, sí si te entendí. Ya, sí. sí, sí. Muy, muy, muy, bien, muy bien. Hay dos cosas que. Pero, me gusta, yo hubiera preferido no, que gustaría... hubiera puesto un texto blanco nomás y listo, pero no sé por qué sí. hicieron eso. Me da miedo. Es que hay me dos me cosas que me gustaría, me gustaría comentar. Uno, eh es que lo más probable es que esto esté el trailer por lo menos esté corriendo en RE Engine que es el engine de Capcom que está mm. usando para todo últimamente eso sí que por lo menos a, a mi parecer estilísticamente es un muy buen engine y les ha resultado súper bien los últimos Monster Hunter el último Resident Evil los últimos dos Resident Evil han estado todos en RE Engine y me parece que está muy bien utilizado en general por Capcom así que lo más probable es que lo usen bien aquí también Sí, Ojalá. Y, mira, con que corra en Switch ese motor bien, ya es motivo suficiente para decir que está bien pulido Sí, y lo otro es que más allá de, de, de, de digamos, de lo simple del logo, el problema es que es muy distinto a los anteriores Yo creo que es ahí hay el problema Es que por eso, eh, es, es eh, que, que disti cuán distinto va a ser este Street Fighter que hayan tenido que inclusive yeah. renovar el logo a esa, a esa minimalista mm -hmm. Mira, estar, yo lo sí. único que sé es que el logo es un hexágono. Tiene seis lados. Claro. Eso sí. Hasta ahí llega mi sí, sí, presentación. <risas> sí. y, ¡Y qué buena. Llega la lectura! <risas> Muy bien. Bueno, <risas> eso es como toda la así <risas> <magra. Sí>, sí, <risas> <sí, risas> que le pidió el logo, y Ya. Ya, ahí llega. Bueno. No hay más análisis, gracias. No hay más análisis del logo. ¿Qué más puede ser que nos haya dicho ya? Bueno, eso es con respecto a mis noticias. Así que continuemos chicos. Okay. ¿Quién quiere seguir? ¿Voy, ¿Voy yo? ¿Voy yo? Dale, dale, dale. dale. dale. Yo tengo poquitas noticias. Eh, voy a hablar de la primera que justo salió hoy día y es que eh, los desarrolladores de Tokyo Ghostwire, que es un juego que hemos estado revisando ya hace bastante tiempo, si no me equivoco, sale el 25 de marzo. Esto está anunciado para Play 4, Play 5 y eh, PC. Eh, si no me equivoco, eh, acaban de anunciar que van a sacar uno, una novela visual que es un poco un antecesor a lo que va a pasar en el juego. Así que, y esto va a estar gratis eh, a partir del 8 de marzo, que es ya la semana que viene, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, bueno, Ghost of Wire Tokyo es un juego que está anunciado, si no me equivoco, desde, la, desde el Game, Games Award, desde el año pasado. Hoy viene desde hace antes. Me parece que desde hace antes. No, Cosworth viene Pero, desde antes. ¿Desde antes? Ah, ya. Yeah. Okay. Pero sí, me llama mucho la atención de que vayan a sacar esta novela visual gratis. Si no me equivoco, no lo habían anunciado nunca. Hasta hoy día que anunciaron que ya va a estar gratis la semana que viene. Y además el trailer se ve muy, muy bien. Así que habrá que chequearlo. Súper. Ahí pueden ver un poquito la más. La segunda noticia... La segunda noticia que tengo yo en este momento es una de las noticias que fue también es un poco eclipsado por todo, todo el tema de la guerra pero también estuvo ahí en Trending Topic durante, durante el fin de semana y es que Nintendo anunció o más bien fue un anuncio en conjunto de Evo eh, a causa de una decisión de Nintendo de que Super Smash ya no va a estar en la Evo no me queda claro si es eh, por lo menos durante este año porque el, si no me equivoco la noticia es EVO 2022 pero por lo menos este año no va a estar presente Super Smash en la EVO sí. y esto es algo que hemos venido hablando ya nosotros por lo menos hace harto tiempo, en el sentido de que Nintendo claramente no está muy interesado en, en la escena competitiva ya del Smash, eh, por lo menos a nivel de, de, de, de, del EVO que es uno de los eventos de Juego de pelea más grande, sino es que el más grande. Así que extraña la decisión. Eh, no extraña en el sentido de que nosotros sabemos que Nintendo no está ni tan ni ahí, pero bueno, al final se formalizó esa, esa idea de que no querían estar. Y las reacciones de la gente Ha sido bastante crítica con Nintendo, básicamente, pero bueno. Sigue un poco en la línea de lo que hemos venido hablando con otras noticias respecto a Nintendo, ¿cierto? Sí, mira dentro de oh. lo que la noticia indica que podría ser posible eh, arista de por qué pudo haber ocurrido esto está que el EVO fue comprado por Sony el año pasado también y por lo mismo no, no quiere entrar en un terreno que tenga que competir Nintendo y lo otro es que Nintendo derechamente quiere promocionar sus propios torneos su propio eh, circuito de championship que tiene de de Super Smash Bros. Sí. Está mm -hmm. eso dentro de, de la posible arista. De las pero, pero al final, Nintendo, Nintendo, Nintendo no más sabe por qué toma esas decisiones. Sí. Mira, sea sea, sea bueno. para bien o para mal. O sea, <risa> entendamos algo que en realidad Nintendo nunca apoyó. Mm. En ninguna instancia. Y yo he visto muchos comentarios que dicen... Ah, pero cuando estaba Iguata y cuando estaba Reggie, las cosas no eran. Hermano, cuando no. Iwata y Reggie estaban en, a cargo de Nintendo, ni siquiera en esos tiempos Nintendo apoyó ninguna de las comunidades, no. ninguna de las desarrollos de eSport o de comunidades competitivas, nunca. No. Fue un culo, fue un culo que cosas como Mili, por ejemplo, estuvieran en el Evo. Fue un culo. Sí. ahí. Mm -hmm. Incluso. Eh, por alguna extraña razón, ninguna de esas instancias existen dentro de lo que es el ADN de Nintendo Por ende, esta como percepción de que ellos son una compañía familiar y amigable mm. Choca completamente con lo que, me imagino, ellos asumen que es esta escena competitiva Que, dicho mm. sea el paso, igual existe y existe apoyada por Nintendo a través de cosas como Splatoon mm. Sí, claro Cuenta, y que ellos mismos trataron de como, eh, entendamos que ellos trataron de poner ARMS en la EVO y no llegó a ningún lado porque en realidad a nadie le interesó a ARMS no pero no, no. yo creo que más va por un tema de licencia por un tema de complicaciones con con, con permiso hmm. pero en realidad Nintendo nunca estuvo de acuerdo con esto y el hecho de que lo hagan ahora oficial es simplemente una confirmación de algo que la gente ya sabía Sí. en realidad de verdad en, en realidad a Nintendo le importa ¿a alguien le sorprende nada yo, yo creo que sí que la gente está haciéndole un lavado de cara muy grande a Nintendo diciendo que antes si Wata lo hubiera permiti, nah, permitido y no nah. no, eso nunca existió, nah, así er, er, er, hermano el peor Nintendo es cuando Nintendo no tiene plata y Nintendo siempre ¿Qué? tiene ¿Qué? plata y Nintendo siempre, así que dejémoslo ahí nomás Digamos que la época más generosa fue en la, la época de la Wii U. Vaya a saber por qué. Porque estaban mm. perdiendo plata. <risa> por, por eso. <risa> porque ya. Ups. ups <risa> Y ya, ahí sí. no va. Eh, sigamos. Sí, sigamos. Sí, sigamos. Tú tenés que bueno, mi última algo. noticia. Sí, mi última noticia es algo que ya les había contado hace dos semanas. Pero la vuelvo a repetir porque ya quedan dos días nomás. Para este jueves, que voy a estar tocando con Gabriel Vizcarra y César Gabriel Riveros en Tierra Valdía, como un local en Perú, que es un restaurante cultural. Vamos a estar tocando música de anime y videojuegos en formato acústico. Yo voy a estar tocando guitarra, Gabriel va a estar tocando viola y César Gabriel va a estar tocando percusión. Ahí tenemos harta sorpresa. Vamos a hacer un setlist: Vita anime, Vita música de videojuego. Va a estar muy entretenido. El setlist está muy bueno y hay tanto clásicos como música nueva y está bien, bien, bien mezclado el, ahí el listo Así que esperamos que a la gente le guste y esperamos poder seguir tocando en este formato porque la verdad es que está muy entretenido. Onda, hemos conversado incluso de, de, de tocar en la calle con este formato, de tocar ahí en, lugar, en, en el equivalente al Eurocentro, por ejemplo, acá, que es Arenales. Tenemos que empezar a ver ese tipo de cosas porque... La, la verdad es que con el tema de, de la pandemia acá ya han vuelto a ver conciertos en todos lados, de hecho se abrió el aforo al 100% acá, cosa con la que yo no estoy bastante de acuerdo, pero sí van a volver a ver bastantes eventos más masivos, pero por lo menos por nosotros, por un tema de seguridad y, y como más de, de experiencia personal con el tema, creo que nos vamos a mantener con un aforo bastante limitado todavía así que igual está esa alternativa la verdad es que Tierra Valdía es un lugar súper bueno es súper acogedor es súper chiquito y da como para una, para una cosa más acústica así que eso estamos súper emocionados está saliendo todo súper bien y tenemos ganas de tocar ya. buenísimo así que nos vemos el jueves si son de Perú cualquier cosa nos pueden contactar a Gabriel o a mí por Instagram por, por Twitter por Facebook y pueden o también por WhatsApp está el WhatsApp ahí en, mi, en el post de Instagram mi WhatsApp ahí dando vueltas para que nos puedan contactar y puedan comprar sus entraditas. Buenísimo. Oye, claro. ¿tengan algún plan que tengan a corto plazo de sacar algún álbum? Como nosotros no, pero mm -hmm. yo sí estoy sacando un disco acústico que, como quien más o menos va de la línea con, con esto, también. Eh, de hecho, ahí el, el, el Metaro hizo un comentario el otro día, así como, oye, yo, yo sé que vaya a tocar esto pronto. Eh, y bueno, eh, de spoilers en el concierto lo vamos a tocar. <ríe> Créeme, eh, eh, el tema es muy entretenido tocar en guitarra, así que no me molesta para nada. Eh, nice. Pero bueno, ahí si quieren, si quieren sus spoilers, también hay harto spoilers en Instagram, etc. Así que para que se den una vueltita. Que dejen de seguir a Tenegan en Instagram para que no tengan spoilers. <ríe> también, no, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Oh, síganlo más, síganlo más. Pero eso, va a estar muy entretenido. Buena, buena. Esa sería mi última noticia. Claro. Entonces, me toca a mí. Gracias, Pato, por el paso ahí. Mejorando la calidad de las transiciones. Por <risa> yeah. Entra, entra, Esto fue como las transiciones de Powerful. Claro. Claro. De Powerful. Ya. Eh. El día de hoy traigo las noticias que no son tan charcha, así que igual hay pato, el, el pato de este video que está viendo la bote, y voy de arriba para abajo, así que no te preocupes, no me mezclar el orden. <risa> ahí no te que sufrir ahí en el Switch poniendo los videos. Eh... Sí, traigo varias noticias relacionadas con Valve, lo cual es bastante interesante porque entre el lanzamiento del Steam Deck, que ocurrió ya prácticamente ahora el 25 de febrero, y las primeras unidades que se la, ya, la gente ya ha tenido... La ha podido disfrutar. Hay bastantes buenos comentarios al respecto. Sobre la calidad del hardware. Etcétera, etcétera, etcétera. No, no he visto muy en detalle. Pero sí sé que han habido buenos, buenos comentarios al respecto. Han ocurrido dos cosas. Una. Es Valve. Para. Entre comillas. Celebrar. Y también como para demostrar que son Valve. Eh, lanzaron como una demo técnica. Que se llama. Aperture Desk Job que es básicamente, en palabras simples, es un juego de como 30 minutos máximo donde tú puedes explorar las capacidades de la consola, los, cons los controles, la, la, la, la, los táctiles, la configuración, etc. Y que está ambientado, como ya lo han hecho con las otras demos técnicas que han sacado para su otro producto como para el headset y para los, para los nudillos en el universo de Portal Con yeah. Aperture Science Y todo el asunto ¿eh? Y mira, no le haría justicia A esto si no leyera la descripción Que hay en Steam Que está en español Que el juego se puede jugar en español Está localizado Dice, Aperture Desk Job Reimagina el trillado género de los simuladores De caminar y lo lleva al relampagueante Y endorfínico mundo De estar sentado y quieto <risa> frente a cosas <risa> En esta ocasión eres un don nadie en su primer día de trabajo en un puesto de nivel básico. Tu corazón está cargado de esperanza y tus piernas están llenas de sueños, ansiosas por subir la escalera corporativa. Pero la vida tiene otros planes y todos ellos implican sillas. <risa> <risa> Concebido como un corto jugable, gratuito para el nuevo Steam Deck de Valve, Job te guía a través de los controles y características del dispositivo portátil sin que sea tan aburrido como parece data, no es Portal 3. Así que baja tu expectativa. Claro. Muy bien. Ya. O sea, fuera de broma. Fuera de broma. Y estoy viendo como las prohibiciones que existen ahora. Que literalmente dicen extremadamente positiva. Eh, esto creo que es va de la mano con una, una celebración de que... De lo que... Por años la gente ha... Uh, uh -huh ha dicho que uno de los grandes puntos de Valve, que es el equipo de escritores que ellos tienen, y de hecho se rumoría y se dice, no, no estoy seguro de eso de que los escritores de Portal y Half-Life 2 Eric Volpau y no me acuerdo cuál es el otro, se llama en este momento uh -huh. son los que escribieron en parte lo que es esto, que en el fondo es básicamente un chiste de 30 minutos uh -huh. bajo, claro. la bajo la excusa de que es un, una demo técnica, lo cual es de verdad, muy bueno y si, y si han tenido la oportunidad de haber jugado o haber visto Porque la la, el gameplay completo de esto está en YouTube la, Han tenido la oportunidad de poder ver el, eh, eh, eh, Las demos anteriores que ha realizado Valve para demostrar su hardware Definitivamente quieren ver esto Y quieren por último verlo en YouTube porque de verdad es muy bueno Y es, as esto asegura por lo menos reírse mucho, si, si esa descripción no es sé que por lo menos se rieran o, o soltaron una sonrisa lo siento mucho por ustedes, sé que debe ser un día difícil, pero no se preocupen que la vida sigue la otra noticia ya, pero, bueno, que claro, está que verlo. Mira, la otra noticia que está asociada con este lanzamiento del del, eh, del Steam Deck, Steam Deck. Sí, es que eh, PC Gamer le realizó una entrevista bastante generosa con Gabe Newell eh, presidente, fundador De, de Steam, de Valk. Eh, sobre variados temas Que han estado bastante Conversados Y de los cuales nosotros también hemos reído harto Es eh, mm. básicamente sobre El metaverso, el Bitcoin Los NFT, etc Y para la sorpresa de nadie Newell básicamente dijo, y cito textual Que mucha de la gente que está hablando Del metaverso del metaverso no tienen absolutamente idea de lo que están hablando Lo cual, yo creo que para muchos de nosotros Que tenemos cierto conocimiento de la cultura Que alguna vez jugamos No sé, Madden Story <risa> Boom Online <Sí>. Ragnarok <risa> Sabemos que en realidad No nos están diciendo nada nuevo bueno, en realidad en esta, bueno, es una entrevista bastante larga y, y toma toma dos temas. Uno son dos artículos separados, pero están eh, eh, marcados dentro de la misma entrevista. Pero cuando Gaynor le preguntan sobre el metaverso, él habla que claramente aquí hay gente que está invirtiendo billones de dólares en un metaverso, tratando de presentarlo corporativamente como la reinvención de una rueda sobre avatares personalizados. Y es como, hermano, mira lo que está pasando en Final Fantasy XIV, y que él mismo demostró en, en, en el video que va asociado a este artículo, que él juega Final Fantasy XIV, juega con su hijo, y, y la gente, bloqueando wow. al respecto, dice, wow, en algún momento pudiste haber matado a Gabe Número en Final Fantasy XIV, y no te diste cuenta. Así sí, que, sí. es como... Eh y bueno, también él habla que básicamente el tema de esto, lamentablemente es que son productos que no están realmente eh, proveyendo soluciones sino que son solamente eh, productos atractivos para inversionistas pero no necesariamente para los clientes porque de nuevo, nada de lo que se está presentando acá es algo que ya no se haya hecho y se haya perfeccionado en un entorno, ni siquiera es algo que está acercando ese mundo al común de la gente, porque tampoco está diseñado de forma de que sea intuitivo Ni de que sea atractivo para el común de la gente mm. O sea, claro. es como que si tú quisieras que tu mamá jugara un MMO Pero no le están dando absolutamente ninguna razón concreta para que lo haga Más allá de literalmente decirle que lo haga, no lo va a hacer mm. Lo mismo que si no sé, si tú quieres invitar a alguien que juegue Minecraft contigo Y esa persona no lo hace, tampoco la puedes obligar Tampoco le va a poder dar ninguna razón concreta Más allá de cómo la podemos pasar bien Podemos tener una granja con chanchito uh -huh. Entonces uh -huh. Mira wife porque yo le prometí Yo le ofrecí jugar Minecraft conmigo y no, no no quiere jugar Minecraft conmigo <risa> Dije que podríamos tener una granja de chanchito Pero pues sabe, A veces las relaciones son difíciles Y uno tiene que, que ceder En fin eh, Bueno, eso es una de las partes de la entrevista eh, la otra también que eh, es bastante interesante es que eh, Gabe Newell dio a entender de que en el año 2016 ellos fueron una de las pocas, una de las primeras compañías que también empezaron a aceptar pagos a través de Bitcoin. En su momento ah, Bitcoin ¿no? ¿no? Es, es una de las la criptomonedas más populares en ese momento y eventualmente también dejaron de hacerlo. Porque eh, se reveló que más del 50% de las transacciones realizadas con Bitcoin Eran fraudulentas mm. Y cuando digo fraudulentas no necesariamente hablo de que, por ejemplo ver, Es como lo que también pasa ahora con los pagos en línea De que hablamos de tarjetas robadas De suplantación de identidad Sino que para hacerlo en palabras simples En el fondo lo que la gente estaba haciendo con el, con los pagos en Bitcoin Es que va no esperaba una confirmación de que la cantidad que tú pusiste que tenía existía entonces te, te aceptaba la transacción tú tomabas el juego la licencia, podías jugarlo y si Valve después verificaba de que esa transacción existía esa cantidad de plata que tú dijiste que tenía existía te lo verificaba y si decía que no existía te quitaba el juego ¿qué pasaba? Claro. lamentablemente Bitcoin Dentro de la naturaleza que tiene Es muy fácil eh, Falsificar Estas transacciones Falsificar, o sea, básicamente tú le decías A Valve, tú pagabas ahí Y decías, sí, este juego lo tengo, es mío, chao Yo tengo esa cantidad de plata Fuente, yo uh -huh. Y obviamente, Val Pasaba un tiempo, confirmaba la transacción Veía que la plata no existía Y te quitaba el juego cuál es el problema, es que mucha gente empezó a hacer esto Y empezó a abusar del sistema de confianza que Valve estaba implementando, hasta que eventualmente era tan tedioso el proceso de estar revocando el acceso a estas licencias que Valve directamente eliminó el sistema de pago completamente eso sin, sin sumar el hecho de que la naturaleza volátil del valor de Bitcoin estaba fluctuando constantemente, entonces era difícil realmente ponerle precio a algo en Bitcoin, en Bitcoin. siendo que un día valía un, tenía un valor y al día siguiente tenía otro valor. claro Y aparte claro. ese valor estaba asociado a otras monedas. Entonces termina siendo un proceso súper redundante y súper engorroso a nivel de logísticas para ellos y a nivel de logísticas también para los consumidores. Entonces mm. eh, se elimina, bueno, habían varias compañías también dentro de esta época, en 2006 2017 que adoptaron pagos en Bitcoin, pero que eventualmente bajo los mismos problemas... Tuvieron que eliminarlo Y no fueron pocas las compañías Que fueron estafadas precisamente por eso Que también fue una de las razones por las cuales Pocas, si es que no, ninguna compañía Hoy en día acepta pagos en Bitcoin Aunque no, no me cites en eso porque tampoco No, no tengo mucho, mucha información al respecto Si sí, él, él menciona En esta entrevista ya como para ir cortando La noticia Que el problema principal Dentro de todo Es que Realmente el sistema no era confiable Y que era imposible A nivel eh, de logística De poder eh, de, de, de poder verificar Esas transacciones Incluso a pesar de que la gente Ellos distribuían un producto digital Entonces ellos simplemente tenían que apretar un switch Y boom, te quitaban la, la cuenta O sea, te quitaban el producto Entonces claro. Tenías un producto Que un día valía 60 dólares Y al día siguiente valía 10 dólares entonces no tenías cómo realmente justificar porque entendamos algo, esa plata que Steam recibe, no es que Steam se la quede, esa plata después tiene que llegar a los desarrolladores, cómo le transfieres esa plata mm. que no existe sin mencionar que sí, claramente hay un, gente... hay, un tema, hay un tema con eso, hubo un tema en algún momento con eso en Steam también, con el tema de las devoluciones con el tema de prueba un tiempo después devuélvelo imagino, imagino que con el tema del Bitcoin era mucho más incluso y piensa que Tú puedes decir, pero ellos distribuyen productos digitales ¿Cuál es el problema? En que ellos cancelen nomás la licencia Y te van a ir en la cuenta Multiplica eso por la cantidad de gente que usa Steam día a día Multiplica eso con la facilidad que hay Para crear una cuenta Multiplica eso por la... por el. Ya, la gente que es programadora sabe que no es simplemente un tema de a, a Programar una variable que si tú hiciste una cuenta Y no tenés eh, transacciones asociadas No podés usar Bitcoin y No, no está. No Definitivamente no valía. Y mira, para, en, para que se hagan una idea cuánto duró esta iniciativa de usar Bitcoin como método de pago, ellos abrieron la, la opción en abril del 2016, y en diciembre del 2017, ellos ya literalmente la quitaron, mm. retiraron esa opción, claro. entonces, no, no, no prosperó, y bueno, esas son las razones por las cuales realmente él da a entender de que, en el fondo, bitcoin realmente no es bien recibido en Steam ni como método de pago ni también el hecho de que también lo, los juegos de NFT también están baneados en Steam también no Steam a nivel corporativo no está interesado ni en apoyar ni en recibir ni en transferir ni en involucrarse con el concepto de las criptomonedas ni de los NFT ni nada y bueno y lo seguro que empezamos recién tampoco el metaverso Mm. Así que bueno, y Berre Chat existe hace rato, entonces también de nuevo es como nada de verdad como que no. How, How hotel. Volvimos a Ja Hotel. Mira, yo fui un carrete en Javotel en hotel durante la pandemia y no fue malo, pero también no es como que me cambió la vida y <risa> hizo que las cosas fueran más fáciles. Nosotros fuimos a un carrete por prensa de Minecraft. Comprenderás que tampoco no fui, <risa> fue como. <risa> Fue algo distinto, <risa> dejamos así. Yo, yo tengo una duda sobre eso. Cuando te invitaron un carrete de Minecraft, ¿tú básicamente te dan la cuenta de Minecraft? ¿O, ti, o, o, o la persona que organizó el carrete de Minecraft por prensa? Porque imagino que fue oficial. Es como que se hicieron el y nomás con la licencia. No, aquí pasaron oh, licencia. Oh, ¿Pasaron ah, licencia? Ya. Oh, eh, ya. Era legal. Eh, la mejor parte del carrete fue que te dieron una licencia sí. de Minecraft. La dura, la dura. <risa> Digamos uh, que no es barato uh, no tampoco, así que por eso es como. Oh, ya. No, bueno. para nada, no, para nada. Ese es el mejor carrete que he ido de presa sí. cuando me regalaron una licencia de Minecraft. <risa> <risa> Dolar 2022, sí. <risa> Ya, oye, bueno, eso, eso con todo lo que pasó con Steam Deck, eh, bueno, la, las reviews están en, eh, en línea también, la gente ha demostrado que se puede hacer, te, te, esperen dentro de poco cuando la gente ya, bueno, no, no, es, no lo voy a decir, porque no, yo no, no, no apoyo esto y pago tampoco, que no se tome como que yo lo dije, que, que, que, que Dolphin ya funciona en Steam Deck hace rato y tiene soporte y no hay ningún problema, yo no le estoy diciendo que emulen, la switch en, en, no, en el no, no no no no no es ilegal nosotros siempre lo pillamos todo desde la legalidad y desde eh, desde la luz no esta luz que me veo amarillo de verdad parece <ríe> como tuviera pero en fin la última noticia que les traigo ya porque ya son las nueve ya tenemos que ir a hacer tutito sí, hay que ir a mimir. hay que ir a mimir. es que eh, eh, patito poneme música triste oh, porque esto es una noticia triste oh. en música triste llama no o no Tendría que buscar Pero es como, es como, es como ah. triste Triste ah. con, con, con ah. Asuman asuma que en este momento está sonando música triste Y eh, Activision acaba de anunciar Bueno, no acaba, pero anunció De que Bueno, anunció el 22 de febrero en realidad Anunció de que Este año, 2022 No vamos a tener Call of Duty Y... Mira, la verdad es que con los acontecimientos recientes yo diría que hasta les conviene no sacar un Call of Duty este año. Ya, y esta es la, y según lo que indica la artículo de Bloomberg eh, es la primera vez en dos décadas en los que ellos se saltan un año para lanzar un juego. Sí. Llevan sacando un Call of Duty cada año durante los últimos dos 20 años. Harto. Y después la gente alega del Assassin's Creed Cifa, porque eso ya también Alegaba o del Kino Fighter <risa> ¿Te acuerdan? Sí. El Kino Fighter, una vez cada año, <risa> ya, pero bueno, en el fondo, en realidad lo que dice el artículo y lo que dice el anuncio de Activision son dos cosas. Una, que en realidad ellos van a tomar este juego que iban a lanzar, iban a lanzar este 2022, y lo van a pasar para el año 2023. La, la maldición continúa y eh, lo segundo es que esto no tiene nada que ver no, tiene, no está relacionado con la adquisición de Microsoft Ah, entonces bueno, en realidad no. en, el fondo, en, en, en el fondo lo que la, las razones que se citan son de que ellos están reevaluando los costos de producción que hay detrás de cada juego y lo poco efectivo que es lanzar un juego cada año nos deja ¿para entonces, dos, dos, dos posibilidades: con los Duty sí. como servicio. Básicamente, porque en realidad uno de los temas que dicen es que ellos planean sacar más contenido para sus juegos free to play y sus juegos pagados. Sí, el Warzone sí. le ha ido igual relativamente bien. Ahora, último, como que bajó un poquito más la, sí. bueno, la percepción del juego. Eh, y lo otro, igual parte tuvo que haber sido el impacto que fue el Battlefield en cómo le fue. Eh, no, y, y en realidad, yo creo que también uno de los. Bueno, de nuevo, citando el artículo, sí. es que los ejecutivos también sospechan, sospechan, de que una de las razones por las cuales esto esté pasando también es el hecho de que el Call of Duty del año pasado, ¿De que usted sabe, pregunta: ¿Cómo se llama el Call of Duty que salió en del 2021? Eh, eh, ay, no me acuerdo Call of, ¿En buscar <ríe> Call of Duty 2021 <ríe> <Alia Resi. ríe> <Alia Resi>. <ríe> <ríe> yeah, Call of Duty Warzone No, mentira No el... Vanguard. Vanguard Vanguard Vanguard salió el año pasado Y a Vanguard no le fue tan bien como ellos hubieran esperado ¿Pero sabéis por qué? Porque se lo comió Warzone mm -hmm. mm. Ah, y sí. Sí, ya. ¿Te ya. Sí, actualmente Call of Duty tiene dos frentes free to play. Está el Warzone y está el Call of Duty Mobile. También. Así que, Entonces, tiene el, que el problema es que tiene que repartirse entre su propio público. Exacto. Y no tiene sentido. No, no tiene sentido de que estés sacando un Call of Duty cada año si el del 2020 ya te está generando la audiencia y los ingresos y el movimiento entonces no tiene sentido no. Gente, incluso mm. ni siquiera han habido discusiones de un Warzone 2 por la misma razón mm. porque es much, siempre va a ser mucho más profitable para las compañías sacar contenido para juegos free to play en desarrollo que sacar nueva que migrar eh, comunidades a un, a un título nuevo Salvo que si hay una franquicia que ya está construida sobre esa premisa. Como por ejemplo, Call of Duty, FIFA, etc. Claro. Mm. las das cuenta? Sí. Hagamos Entonces, de que eh, eh, actualmente yo creo que la pandemia también empezó a acelerar algunos procesos que, no, que uno pedía, pero que la gente o que las compañías no estaban tomando de esa consideración. Entre ellos, el, la disponibilidad de los juegos como servicio. Y la de disponibilidad de los también. juegos Como un elemento físico Además sí, sí las porque cadenas, Las cadenas de distribución y de logística En los últimos dos años Han sido un desastre mm. sí, sí, así, entonces... así que es Una alternativa bastante viable No así los servicios en la nube <risa> mm. no, hablemos de no, yo no Lo que iba a decir Lo que iba a decir es que también Es posible que haya afectado un poco el tema De la demanda Es posible Mira, mira, pero vaya, vaya estamos no a eso ya es un poco más. Mira, estamos hablando de un nivel so, estrictamente de, de, de números, de ventas, y obviamente cuando la gente dice que eh, Call of Duty eh, Vanguard no vendió lo que debería haber vendido, estamos hablando de que en vez de haber vendido 400 millones de dólares, vendió 350. Claro. claro. Y eso es algo que también en otra noticia, que no sé si pasó la, hace poco también, le pasó a Square Enix. Sí. Que también eh, mencionó que no alcanzaron la, las ventas ese, que ellos esperaban. Ese fue esperando. para los Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy. Sí. Para Un juego el... que, o sea, entendamos. No, Se ganó un montón de premios. Mm. Un juego que estuvo muy premiado, muy recomendado y que tenía todas las de perder después de lo que fue el juego de Avengers. Y sí. aún así ellos mm. dijeron que las ventas no fueron lo que yo esperaba. No, porque y eso fue. Sí, porque ellos esperaban como 8 millones de juegos vendidos y creo que logró como 7 puntos y tanto. Entonces, de nuevo, sí, sí, sí. es un tema de... Es solamente de especulación y solamente de mercado. No tiene nada que ver con la real calidad del juego, no, no tiene nada que ver con la real calidad del, del desempeño. No. De hecho, en un universo paralelo donde el juego de los Avengers nunca hubiera salido y el juego de, de Guardians of the Galaxy hubiera salido primero, el juego que estarían sacando, que hubieran sacado ahora de, de Marvel. O sea, el juego de Avengers hubiera salido después del de Guardians of the Galaxy, hubiera vendido, pero. El triple caliente. Sí. Pero se hubiera agotado en todos lados. Que lo hubiera ido mal a la web después, otro problema. Pero eso también habla de claro. que muchas veces el, el, el mercado y las expectativas de venta y lo, lo, cómo como como estas personas o los ejecutivos o las compañías miden el éxito de un juego se basa en las preventas mm. no en las mm. ventas a largo plazo porque, escucha entre descuentos entre, entre precisamente un juego Call of Duty que no tiene ventas a largo plazo los títulos no tienen ventas a largo plazo porque si estáis no. sacando uno cada año ¿Cómo recuperáis las ventas de un juego que mm. nadie está jugando hoy en día? Modern Warfare 2, Rebaster, no me acuerdo cómo chucha se llama, ¿cachai? Sí, claro. No, por, por lo general eh, los títulos eh, para medir cuán exitoso fue toman solamente como referencia el primer mes de ventas, nada más. Claro. Porque igual ellos recuperan la plata eventualmente en el tiempo porque el juego se sigue vendiendo, sigue estando sí. disponible, pero por ejemplo en cosas como Call of Duty, uno de los elementos más atractivos es el multiplayer, y si no hay gente jugando el juego, no hay ningún interés en seguir jugándolo. Mm. Lo mismo el fighting, en fin, lo mismo mu muchos títulos que dependen de las comunidades. Exactamente. Así que... Bueno, pero no nos pongamos tristes porque en realidad, ¿qué chucha aquí? Chucha le importa que no hay un no. <risa> <risa> ¿Si Call Duty. Para qué? si ya estamos viviendo con los Duty en la vida real. Exactamente. ¡Ah! No vayas por allá, por favor. <risa> bueno, sí, pues bueno, ya. Sí, ya Ese es el único comentario que yo haría, pero como yo soy una persona adulta y responsable, no hago porque entiendo la sensibilidad. Así que gracias, pato. Gracias por sacarme no, de esa sí, carrera. Sí, no te, no te preocupes, sí, si para eso estamos estamos trabajando para distribuir no, nuestro contenido este no traje ni una noticia pesca y ya, no. No traje ni una noticia triste no. ¿podría? No. ¿podría? bueno, bueno yo, yo, creo que, <ríe> sí, yo creo que volveremos a tónica cuando estemos cortos de noticias, pero por ahora debido a que el mundo se mueve rápidamente, estaremos lleno y por lo mismo, recuerden de que ahora sí, volvemos a nuestra programación normal los días lunes a las 8 de la noche sí. así que de nuevo yo creo sí, que con este esto lugar no fue porque tenía ensayo pero, pero igual lo hicimos hoy día martes que fue bacán porque sí. pude hacer rey. sí yay yeah. así que con esto dejamos eh, esta edición de la cuatro y fuerza muchas gracias por vernos recuerden que nos pueden visitar en www.paua.cl donde podrán encontrar no solamente noticias que hagamos sobre videojuegos sino que también reseñas artículos relacionados y no solamente videojuegos sino que también cine televisión series y muchas cosas más eh, recuerden visitar nuestras redes sociales paua.cl o pauacl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en youtube en twitch y en twitter Chicos, sus redes. Arroba Tenecan en todos lados. Arroba Metaru PX en todos lados. Y recuerden que el jueves Tenecan va a estar realizando un concepto presencial. Ahí pueden escucharlo. Sí. Es que están disponibles sí. en Perú. Ah. Y ahí Tenecan también nos va a estar indicando futuros trabajos que vaya realizando. Metaru, ¿algún anuncio que tengas que realizar? Eh. No, no, creo que no. Prefiero que no. Dale. No, lo, me acuerdo, me acuerdo, Millón. Oye, no, no, quizás el único comentario así como fuera de juego está buena, Betty, tira fea. Yo la estaba mirando, weón, pero está buena. Yo, yo estoy escuchando <risas> que la están escuchando acá y que lo puro terminar el ruido de radio. Oye, es que Betty justo le, les presentó el informe real y se enteraron de todo. Se enteraron de todo, se enteraron oh. de, la, de las cartas, se enteraron de, la, de que el uniforme estaba maquillado. No, es terrible, weón. Yo, yo estoy viendo Ozark y está muy buena. Se sí, la recomiendo verdad. también. Es como Breaking Bad, pero onda partida en la cuarta temporada. Sí, es terrible. ¿eh? No, yo estoy jugando. Oye, el, y partió. Los... Dale. Y, no, y, y, partió, y partió Peaky Blinders también. Hmm. Bueno, y se viene a petar sí, Carlos Saúl también. también. Sí. Bueno, no sé. ¿Y será... ahí, ahí Peaky Blinders, Tenecan? No, no, la otra debe ver, pero no, no me enganché mm. oh, No lo ve No lo ve, mi amor chan, chan. Bueno, no, no, no, nosotros bien. vimos Caphead, <risa> está muy bueno ahí, Sí, sí la gente no, que. tengo pendiente sí, Ay, ahí, tengo que ver el anime de Shenmue ¡Ay, por la cristal. No me voy a saber qué pasó <risa> oh, Y por mi parte estoy jugando Lost Así que a futuro estaré hablando del juego Porque me tiene bastante pegado Muy bien, muy bien, o se va acá en ese juego bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. Bueno, agüita, que hace calor todavía.